bueno vamos a ver cómo se hace para publicar una entrada en Blogger para eso entramos a la página de Blogger nuestro usuario ingresamos la contraseña y ya nos va a mostrar cuáles son los blogs que tenemos autorizados para publicar. En este caso, pruebo con el blog de cuarto año. Para publicar una entrada, tenemos que hacer clic en este botón donde dice crear entrada. Y ahí nos va a aparecer el cuadro para publicar una entrada en nuestro blog. En esta parte escribimos el título y esta parte es como una hoja de Word donde uno puede escribir el texto de su entrada. Lo que me interesa es que aparte del texto y que prueben las herramientas que tienen para Agrandar o achicar la fuente, cambiar de letra, la negrita, cursiva, subrayado, lo que es el color. Si quieren insertar algún enlace, algún hipervínculo. Lo que quiero que agreguen es alguna imagen. Bien, En un blog podemos publicar, eh, escribir texto, como les venía diciendo, y también Agregar imágenes. Para eso nos vamos a valer de este eh, icono. Tenemos diferentes opciones. Subir desde nuestra computadora, desde este mismo blog, de algún álbum que tengamos en Picasa, desde un teléfono, desde una cámara web o desde U URL que es la que vamos a utilizar ahora. Yo aquí ya busqué una imagen que me interesa. Le hago clic derecho, copiar, dirección de imagen. Vengo a esta ventana y elijo pegar. Ahí me busca cuál es la imagen, simplemente poniendo este botoncito, apretándolo, que dice agregar las imágenes seleccionadas, aparece la imagen en mi entrada. También puedo agregar eh, videos. Para agregar videos tengo dos formas. La primera es directamente utilizando este icono, Donde también tengo diferentes eh, opciones, en este caso voy a elegir desde YouTube. Escribo cuál es la consulta de lo que yo quiero buscar y si en esa lista está el video que me interesa, lo selecciono, pongo seleccionar y aquí me aparece el video. Otra manera es entrando a YouTube. Busco, escribo el tema de mi búsqueda, elijo cuál es el video que me interesa para compartir. Y busco la opción aquí abajo que dice compartir. En esa opción de compartir me interesa esta que dice insertar. Todo ese texto que aparece seleccionado. Lo copio. Voy a mi entrada en blog. Y elijo, aparte yo estoy acá en la opción de redactar, voy a la parte donde dice HTML. Voy a lo último de todo para pegar el texto. Aquí me está mostrando el código HTML. Entonces ahí es donde yo tengo que pegar ese código HTML que copié desde el video. Vuelvo a redactar. Y van a visualizar que aquí me aparece el video que yo acabo de copiar desde eh, YouTube con la dirección de URL. Bien, ahí ya estaría mi entrada de ejemplo. No es que la vaya a dejar así, pero como para que vean cómo eh, agregar texto, agregar la imagen, agregar un video utilizando el, el, el icono de insertar un video y eh, insertar un video utilizando el código HTML. Por último, las, lo importante son las etiquetas, que es la forma en que me va a agrupar el blog mis entradas. En este caso pongo primera entrada y web 2.0. De esa manera me las va a ir agrupando. Ya lo último que tengo que hacer es eh, poner publicar y mi entrada va a aparecer en el blog. Para ver cómo queda, pongo aquí en esta opción ver blog, entonces voy a ver cómo estaría quedando diseñada, eh, cómo quedaría la entrada ya publicada en el blog.